La verdad que, que para mí estar en este momento me siento un poquito nervioso, no, no por, por hablar, porque ustedes saben que yo hablo muchísimo, es porque porque estar al frente han pasado ocho meses y, y, y prácticamente el 99.9% de todas las personas que están aquí saboreamos el campeonato número 21 y, y eso es la bendición. Me tira Santiago, eh, y como, lo, como digo, ahora más dice el proceso. Desde que yo, la, desde que yo me sentí con un y, y, y, y, y comienzo a, a ver historias de, de las águilas cigareñas, y en qué lío yo me he metido Cuando me llevo a, a, a Santiago, lo primero que me encuentro es en un lugar que me dice un fanático, me dice, yo te doy, dos semanas te doy a ti ahí no a a todo el mundo y, y, de verdad entonces ese proceso de mani hablando con un mani yo nunca le repito, no vi el proceso pareciendo con Chidote eh, y mani, imaginen trabajar para Chirote y para mani ustedes se imaginan eso ¿Quién quisiera estar en este zapato porque son gente que están adelantada en este negocio adelantada en, en el juego pero yo hay algunas veces que nos un fin y, y yo le garantizo esto es mentira. Yo tenía ese fin que yo iba a ser reconocido o iba a conseguir cosas grandes en esta ciudad, en las Águilas Yo en algún momento dije yo quisiera ser recordado en la pelota invernal, pero nunca imaginé serlo con las Águilas Cibaeñas. Y para mí es una bendición que hoy en día, hoy en día. Eh, me obliga a mí a ser mejor y llevar a este equipo al mejor nivel posible no es fácil no es fácil por todo lo que me ha he hecho el no es fácil porque aquí tú pierdes un partido y él es el, el peor Daniel del mundo en cada dos de partidos pues ahí está el poco toca, cuando dio la línea cuando está Juan Carlos está... pero nunca le han querido Daniel eso está bien porque yo pienso de la contratación de Manny y de la Jena ella fue, fueron muy, muy aceptadas yo siempre he dicho que en el proceso de los nueve años yo nunca estaba pero en esos procesos de nueve años sin ganar el más afectado fui yo y se lo digo de corazón porque la presión era día y noche, día y noche pero como yo tenía mucha confianza en el material yo tenía mucha confianza en lo que Manny había logrado conjunto con Chilote y, y, y el taller de trabajo me lo pusieron más fácil yo tenía para mí desde el principio el mejor equipo hubo duda infinita de mucha gente pero ahí no me habían mentido muchachos eh, nosotros siempre oh, sabíamos que íbamos a ser campeones el último día el, el séptimo partido eh, cuando iba hacia la capital y le, y le quiero contar esto porque en realidad era lo que sentía nunca en ningún momento dudé de ser campeón no dudé yo yo sabía que nosotros íbamos a ser campeón cuando voy llegando 10 minutos antes en el tráfico uf, me viene como que porque alguna vez que tengo la mente muy fuerte me llegaban cosas querían llevarme cosas negativas y yo empecé a y cuando llego al club había dos o tres jugadores y yo quería ver las cara de los jugadores cómo estaban para ese proceso, eh, porque no era fácil. Para mí tal vez no era tan difícil. Era difícil para Manny, era difícil para los coches, era difícil para Juan Carlos Pérez, para Ronnie, para Pocotó para suelo para los que habían perdido la final anterior en nuestra casa, en el Valle de la Norte enfrentábamos otra vez al Licey, pero en otro escenario u, ustedes, porque ustedes son los que ese proceso tal vez no, se, no, no nos íbamos a recuperar tal vez de una derrota de ese sentido partido allá, pero yo no tenía eso en mente cuando yo vi a los muchachos con esa yo no sé, yo vi no esos muchachos con esa energía, yo dije no hay chance para el nosotros vamos a ser campeones. Y lo logramos, le doy gracias a la directiva, le doy gracias a los medios, le doy gracias a los muchachos, al cuerpo técnico, porque esto fue una labor de todo el mundo. Aquí, aquí no hubo no, no, no, un héroe en especial, fueron muchos los héroes para conseguir la 21. Y más alguien le gusta Y yo no estoy de acuerdo del proceso. Nosotros vamos a conseguir estar en la 22 yo les ¡uy! Vamos por la 22, si lo digo el primer, a la hora de buscar la solución correcta para tus préstamos y ahorros, debes pensar en Copmedica, tu opción inteligente. En Copmedica la familia entera tiene su futuro asegurado, porque somos soporte del ahorro, crédito y servicios múltiples. Copmedica, protegiendo tu futuro.